Listo. Buenas tardes para todas las personas que nos siguen en Teje Caminos. Es un gusto poder estar el día de hoy nuevamente con ustedes. Es una alegría poder contar con ustedes apoyándonos en este espacio y acompañándonos eh, siempre que hacemos estos Instagram Live. El día de hoy vamos a estar conversando con Carolina Patiño, una madre de familia de una chica con discapacidad, y vamos a estar conversando también con ella sobre su libro, La Maestra Amarilla. Vamos a dar un poquito de tiempo para que las personas se conecten. Vamos a estar enviando el enlace por las diferentes listas de difusión, dando un poquito de tiempo para que las personas se conecten. Así que a las personas que están ahí pendientes, les pedimos paciencia unos segunditos, unos minuticos, mientras ya empezamos nuestra conversación con la super invitada, del día de hoy, que es la maestra Carolina, la maestra Carolina Patiño. Muchísimas gracias, les pido a ustedes también que nos cuenten en los comentarios de dónde nos están viendo y de qué lugar se están conectando y les recuerdo también que siempre podemos dejar las preguntas, los comentarios, las necesidades de ampliación en el chat para que nuestra invitada pueda conversar con nosotros alrededor de estas preguntas un poco al final. Muchísimas gracias Marta Patricia Rodríguez por estar conectada desde el principio, a todas las personas que se van conectando también, cuéntenos por favor de dónde nos están escuchando para poder tener como mucha más claridad acerca de ello. ¿Cómo estás Carolina el día de hoy? Hola Sara, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo van las cosas? Quiero saludar especialmente a las personas que se están conectando. Muchas gracias por estar ahí en este espacio y regalarnos un poquito de su tiempo. Muchas gracias. Así es, definitivamente en estas épocas de contingencia es sumamente importante el tiempo de las personas y que de verdad en el mar de, de publicaciones, Facebook, Instagram, Live que se están siendo, haciendo en esta época que ustedes puedan estar en este momento nosotros, pues es un gusto que, que podamos estar compartiendo este espacio con ustedes, Marta, Patricia, eh, que estás desde Bogotá, muchas gracias, hola, Sandra Bejarano, qué gusto verte por ahí, esa eh, Carolina, si quieres empezamos, dice es que Sandra, Sandra, porque leí el comentario, entonces te confundí un poquito, pero. Tranquila. No. Carolina, entonces, bienvenida a este espacio, este espacio, como te había contado, en escenarios anteriores, es un espacio en el que nosotros conversamos con diferentes actores, protagonistas de lo que es la educación inclusiva o que trabajamos el tema del bienestar psicosocial para poder entender desde sus experiencias, sus lecciones aprendidas, un poco cómo se configura el proceso, cómo se ha configurado el ejercicio y poder entender qué cosas son aplicables también a nuestros contextos particulares. Entonces, hemos estado conversando sobre la educación inclusiva como derecho, sobre accesibilidad cognitiva, sobre autismo, sobre muchos otros temas que ustedes pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, así como encontrarán esta conversación también en nuestro canal de YouTube. Ya contando un poco eso en términos de la lógica de este espacio, si te pido el favor, si nos puedes colaborar con tu presentación, quién eres, cómo ha sido tu experiencia de vida, saludos a Lila Uitrago desde Nueva York, saludos hasta allí donde estás, un abrazo y pasamos entonces con tu presentación, Carolina. Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente. Mi nombre es Carolina Patiño, soy maestra en artes escénicas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Eh, esa es mi base, el arte. Y, y des, luego que salgo de allí, sigo como incursionando, investigando también nuevas estrategias artísticas y, y de una u otra manera la vida me lleva hacia la educación. Entonces llevo aproximadamente 17 años en la educación, eh, implementando pues, estrategias desde el arte, así simplemente. Eh, luego, poco a poco, pues, voy generando otros espacios ya dentro de la educación. En este momento, curso una maestría en educación inclusiva de la Universidad de La Rioja. Eh, y, y la vida, de una u otra manera, ha ido transformándome desde, desde siempre. Entonces, es eso, simplemente soy una madre, soy una profesional profesional apasionada por la educación y sobre todo por la educación inclusiva que, que tanto bien le hace al mundo entero genial muchas gracias Carolina bueno para mí es sumamente importante y te lo contaba también cuando preparábamos este espacio porque siento que nosotros como en algunos casos nos desempeñamos como docentes de apoyo trabajamos al interior de las instituciones educativas a veces no sabemos un poco cómo orientar los procesos y creo que a mí, de los grandes maestros que yo he tenido en este proceso, han sido mamás pedagogas. Entonces, cuando conocí tu caso, tu experiencia, la iniciativa de escribir la maestra amarilla, pensaba justamente en eso y es cómo las maestras, que son madres de personas o de estudiantes con discapacidad o con talentos excepcionales, pueden tener ese match entre lo que implica el ejercicio pedagógico, pero entre lo que implica también la maternidad y de ahí, por ejemplo, yo he tenido maestras espectaculares como lo son Mónica Cortés, de Asdaun Colombia, que siempre ha estado ahí, digamos, apoyándome con dudas, preguntas, inquietudes, y justamente ese enfoque que le da a ser mamá y ser pedagoga a su vez, así como a Astrid Cáceres, pues hace que este ejercicio de verdad sea un, un ejercicio sentido y sea un ejercicio que transversa las dos experiencias. Entonces, me alegra muchísimo que podamos tener un espacio aquí contigo porque creo que desde esa experiencia de vida se generan muchísimos aprendizajes. Entonces, quiero que empecemos un poquito sondeando desde ahí y es que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia como madre de familia, quiénes son Juanita y Sarita y cuáles son, digamos, esas, esas experiencias que se, se han suscitado con ellas, qué aprendizajes te ha dejado hasta el momento este proceso. Bueno, uh, um, como les comentaba al inicio, empiezo pues mi, mi carrera desde el arte, indagando algunos espacios en la educación y, y cuando soy madre me cambia la vida por completo, completamente y me hace replantearme muchas, muchas cosas, entre esos también la estabilidad económica que es justamente un tema de, de, de mucho cuidado eh, justo en nuestro país en cualquier circunstancia y, y luego de eso nuevamente sigue y sigue en transformación constante mi vida hasta el punto en que, en que decido continuar por la educación inclusiva porque mi hija menor tiene déficit cognitivo leve entonces cuando a mí me dan el, el diagnóstico cuando ella justo tenía cuatro o cinco años, cinco años a los cuatro años eh, aún pues, eh, se, se estaba como indagando qué era lo que estaba pasando, ella no, no se sentía muy bien en su colegio, eh, había como, como algunas inquietudes de los profesores, eh, fue muy difícil el aprendizaje, ella no, no lo conseguía con facilidad y en ese momento cuando iniciamos todo el proceso médico nos dicen que es un TDAH, un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, eh, empezamos como las terapias, empezamos con musicoterapia, en fin, todas las terapias que, que, que pudimos eh, ponerla allí, pero, pero en realidad las cosas veíamos que, que como que no estaban avanzando mucho, eh, en ese momento pues un, un neuropediatra nos dice que, que efectivamente nada de eso sirve, fue, fue muy difícil, Seguimos con los exámenes y, y nos dan el diagnóstico déficit cognitivo leve y yo ahí no, no sabía para dónde cogerlo esto como cómo es. Eh, entiendo que, que es muy difícil los aprendizajes, entiendo que se repite muchas veces eh, alguna um, indicación y la niña no logra aprenderla, acogerla, no la logra procesar mentalmente y yo no sabía cómo hacer. Entonces eso hace que en mí empiece a replantearme estrategias como mamá y como profesora, entonces eh, desde ahí efectivamente fue más contundente el cambio, desde cómo voy a ayudar a mi hija, a que comprenda el mundo y a que el mundo no sea tan cruel y difícil como seguramente ha sido para muchos niños o, o para muchos de nosotros, incluso pues ya, ya somos adultos, entonces a partir de allí empecé a generar investigaciones y resulta que en algún momento Sarita, mi hija mayor, en su colegio, eh, me vuelven a llamar de, de los docentes acompañantes y yo quedo muy preocupada. yo, ay, mi hija mayor, entonces ahora es un doble reto, Dios, es, es difícil. Y me dicen, es que, es que tu hija mayor eh, en realidad ahora es un talento excepcional. Y yo... ¿Cómo? ¿Cómo así? Pues sí, yo veo que ella hace muchas cosas en casa y yo también le refuerzo, pero pues eso como estar en el vaivén en el de rebuscar estrategias, de buscar médicos. En realidad, Sarita se estaba proyectando como talento excepcional en música, en ciencias, y, y ha sido <ríe> en realidad un, un reto muy bonito. Las dos, porque me han enriquecido tanto, son mis maestras. El libro se llama La Maestra Amarilla. Por ellas, porque ellas han sido, mi enseñanza han sido eh, la, las que de una u otra manera han labrado el camino. Entonces, eh, esto, esto es ser madre de, de dos niñas preciosas, unos tesoros que, que glorifico a Dios por, por ellas, justamente por estos procesos tan bonitos que me han llevado de una u otra manera a estar hoy aquí contigo y con ustedes que nos están acompañando desde allí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por, por contarnos un poco de tu vida y de cómo ha sido el proceso con Juanita, que es, es tu hija pequeña, y con Sarita, que es tu hija mayor, que además, pues efectivamente en algún momento fue, fue un reto para, para tu ejercicio como madre y me encanta porque definitivamente los retos son los que nos hacen crecer y también como docentes es importante pensar los dos retos como oportunidades de crecimiento. ¿no? Y definitivamente... Muestra de ellos la Maestra Amarilla, ¿no es cierto? Que después de varios aprendizajes, el día de hoy estamos contando que en la Feria del Libro podrán encontrar entonces la Maestra Amarilla, que es el libro que Carolina Patiño estuvo escribiendo. Pero cuéntanos tú cómo nace la Maestra Amarilla, qué es la Maestra Amarilla y por qué la Maestra Amarilla. Bueno, la Maestra Amarilla es parte de un proyecto de la vida, ¿sí? Y la maestra amarilla surgió en, un, en el momento más indicado y más complejo, justo en un momento donde yo no tenía empleo, justo en un momento donde estaba mi hija menor en muchos exámenes médicos complejos para ella, para todos, para su hermanita, por supuesto. Y, y en ese momento yo tenía tanta carga de no saber cómo, cómo yo ayudo a mi hija. ¿En qué manera? Yo le preguntaba a ella, mi amor, dime, ¿qué aprendiste hoy en ciencias en el colegio? Y ella me decía, mamá, es que yo, yo escuchaba al profesor hablar, pero yo no sé qué dice. Y así todos los días. Entonces, y así todos los días era. Creo ¿Qué? que te perdí, yo te Entonces, Tema de eh, la conexión, me quedé así que, todos en que todos los días pasaba lo mismo: no que llegabas y le preguntabas a tu hija cómo le había ido con los procesos de aprendizaje, y al parecer no estaba participando tan activamente del proceso. No fue, fue difícil, y pues en ese momento me ingenio con ella una caja de herramientas. Entonces, en una caja de cartón, ella la decoró. Eh, incorporamos herramientas como plastilina, eh, rompecabezas, muñecos desarmables, todas las posibilidades para que ella pudiese adquirir sus conocimientos de una forma lúdica. Porque yo me daba las formas eh, o las experiencias lúdicas hacían mucho. Nos fuimos muy contentos del colegio a mostrarle a los docentes de apoyo, a los profes, la caja de herramientas, eh, todos muy contentos, ve qué tan lindo, qué bien, qué chévere, listo. Siguiente día yo le pregunté, Juanita, ¿usaste la caja de herramientas? No, así una semana, dos semanas, tres, cuatro, un mes, dos. a los dos meses la usó y llegó muy contenta a la casa porque yo le preguntaba muy seguido, ¿usaste la caja de herramientas? Y ese día, mamá, sin yo preguntarle, ¿usted la caja de herramientas? Y yo, feliz, ¿de verdad? ¿Qué, qué hiciste? ¿Qué te enseñaron? Y me dice, ah, pues es que el profe me dijo que jugara allí a un ladito. Y yo, Ay, pues fue, fue difícil, <risa> porque, porque no se aprovechó, bueno, ella jugó, pero pues no, no se aprovechó para su aprendizaje de una u otra manera. Entonces, pues yo fui, le dije, profe, ¿cómo está? Bueno, me dice, discúlpeme, es que la niña pasa desapercibida. Yo le dije, tranquilo, profe, no se preocupe, yo lo entiendo. Yo también soy profe, vamos a ayudarnos. Igual yo pensaba que, que tenía que hacer para, porque me di cuenta que hay que apoyar a los profes y potenciarlos en todos sus, sus conocimientos y, y, y sus conocimientos. Y me ingenié un taller para maestros. Entonces empecé a investigar mucho sobre el diseño universal de aprendizaje, sobre las dif diferentes estrategias y organicé un taller para docentes. Entonces, mmm, bueno, salió la maestra amarilla, luego ya que, que tengo como ese peso y, y como tantas cosas, me, me senté un día en mi casa sola y, me, y tomé un cuaderno entre mis piernas y dije, ¿yo qué hago con todo esto que tengo que de verdad es un peso tan grande? Bueno, cogí un lapicero y me puse a escribir y de repente ya no podía parar de escribir. Y yo decía, ¿qué es esto? No, espere, es como si me estuvieran dictando, pero fue una cosa que tuve que escribir, eh, quedarme allí gran parte del día, y dos días, tres, una semana, dos, tres semanas, y yo no paraba de escribir, era una cosa impresionante. Y, y yo le decía a mi familia en ese momento mmm, que, que yo sentía que todavía no, era, no había un final, pero que, que era una cosa rara, es como si me dictaran. Y, sí. y yo, ya en un momento en que yo ya escribí tanto en el cuaderno que yo tenía que alcanzar el portátil justo el primer día, yo decía, no, si yo sigo escribiendo acá y si me siguen dictando no voy a alcanzar a tomar el portátil, pues ¿cómo pasó todo esto? Fue una cosa muy chistosa. Y, y bueno, ya ya, empecé, ya escribí el resto del libro allí y, y salió un cuento, un cuento fantástico, un cuento que de una u otra manera relata una realidad, pero, pero en forma fantástica, da un panorama de cuán importantes y poderosas son las personas con, con cualquier tipo de discapacidad, que cuánto tienen para enseñarle al mundo. Entonces, luego que terminé de, de escribir ese libro y que di gracias a Dios por, por esa oportunidad, dije, descansé, como que eh, entré en catarsis y, y logré, logré soltar lo que tenía que soltar. Y dije, esto no es solo para Juanita, esto, esto es para muchos niños que lo necesitan también. Entonces, ahí empezaron a surgir, luego del, del taller que te comento, para maestros, empezaron a surgir como como estrategias eh, de, de, de los procesos de enseñanza-aprendizaje para los niños. Eh, yo empecé a experimentar mucho con Juanita desde casa, eh, con cajitas, con, pegó en las paredes los mm, letreros, las palabras, las figuras por todo lado, o sea, como que, como que empezaron ya a, a surgir ya como muchas ideas para apoyarla en su proceso de enseñanza-aprendizaje ya, eh, digamos algo muy importante que, que quiero resaltar a todos los padres de familia que, que tenemos niños con algún tipo de discapacidad, es que no nos asusten los diagnósticos, que somos seres humanos y que sentimos miedo, claro, porque no sabemos cómo asumirlo, nadie está parado, ni para ser papá o mamá, ni para asumir un niño con discapacidad, cualquiera que sea, entonces, que no, no nos dé miedo los diagnósticos porque los diagnósticos son los que nos va a llevar a, a, a la ayuda, a potencializarlos en lo que más podamos, entonces fue una bendición, fue una bendición ese diagnóstico, ella sigue en su proceso médico, pero, pero ya ha sido otra cosa, otra parte del proceso muy bonito, entonces ahí, ahí vamos, es, que eso es nuestra amarilla juanita está en grado tercero ella no ha perdido ningún año justamente porque he estado ahí en el proceso hablando mucho con los docentes con, con los docentes de apoyo de ella eh, llegando a consensos eh, acople de currículo o sea ha sido ha sido muy bonito y ella se ha sentido bien por supuesto ha, ha sentido como como la diferencia entre presión y exigencia que es, que es muy muy importante de discernirle Perfecto. Qué bonito que además desde una experiencia de vida puedan salir también recursos y herramientas para, para otras personas que también están empezando a reconocerse como personas con discapacidad o para familias que están en, en, en procesos de diagnóstico y que pueden ver en los escritos tal vez cosas que, que ellos sienten, pero que a veces no, no, no están conversándolas con otras personas o que a veces no era tan consciente yo que lo sentía y me parece muy bonito también el hecho que lo plantearas como un cuento, porque, porque creo que mucho se ha escrito desde la academia, ¿no? Entonces, desde esta postura en la que analizamos cómo es el proceso, en el que empezamos a reconocer una condición de discapacidad, o en el que empezamos a, a darnos cuenta que nuestro hijo necesita más o menos apoyos que el resto de los estudiantes o que sus hermanos, pero hacerlo como un cuento creo que es una vía muy viable y que es una vía mucho más cercana, tal vez, a ciertas realidades que algunos textos súper gruesos y super estructurados y acartonados de, de la academia, que por supuesto nos permiten comprender muy bien las realidades y nos permiten entender muchos de los, de los procesos en los que tenemos que apoyar, pero entenderlo desde esa sencillez que también plantea el ejercicio y desde el estilo de vida creo que, que es vital para, para estos ejercicios. Yo la verdad desde que escuché a la maestra amarilla estoy como a la espera de que me digan, de que me, sí. un mensaje de WhatsApp y que me digan por ahí, ya, ya va a salir para poder de verdad leerlo, tenerlo en nuestras manos y poder también identificarnos como, como a la luz de este texto. ¿Cuánto te demoraste escribiendo a la maestra amarilla? Aproximadamente un mes um, durante todos los días sin parar llegaba hasta tarde de la noche muchas veces, um, fue un ejercicio que, que me agotaba, pero yo sentía que no podía parar, porque era, me lo estaban dictando, yo creo que me lo dictó la divinidad, porque yo en algún momento pensé, pues en mi, en mi raciocinio humano, uh -huh. que, que yo tenía que escribir un documento, eh, pues para... Los docentes, un documento para los padres de familia, ¿sí? Pero nunca me imaginé que iba a salir un cuento. Y además que en el momento que empiezo a escribirlo, dije, claro, es que yo quiero que Juanita lo, lo comprenda. Quiero que los niños como Juanita lo comprendan. O sea, es lo más importante, ¿sí? Ya, ya los académicos ya tienen como, como muchas líneas, muchas variables que... Sí, pero necesitamos es llegar directamente a los niños y a las personas que, que en verdad necesitan. Entonces, este libro, eh, pues en realidad fue, eh, se, se demoré aproximadamente eso, que te cuento un mes, y a partir de allí, es, digamos, hay, hay 11 capítulos en el libro, y, y uno de esos capítulos se llama Vigilantes Personales, respecto a lo que tú estabas hablando, eh, el tema de los papás, que a veces como que uno dice, ¿quién nos va a entender? Como papás, ¿qué herramientas tomo? Um, y, y justamente luego de, de esos 11 capítulos, pues me imaginé, o, o pues llegó la idea de crear una, una caja de herramientas para el libro, para la comprensión lectora de cada capítulo. Entonces, tomamos la caja de herramientas de Juanita inicial, para que ella logre tener esa comprensión lectora más, más detallada de cada capítulo, hicimos una caja de herramientas, en realidad la caja de herramientas se ha ido transformando y de una u otra manera llegó a esta maleta de herramientas donde están los aprendizajes y los 11 paqueticos de, de, cada, capítulo? de cada capítulo donde, donde ella puede a través de, de estas experiencias como tan tangibles y sensibles, lograr una comprensión eh, especial y, y que no se sienta frustrada por, por, no, por no tener una comprensión lectora avanzada según su edad. Entonces ha sido como, ok, salió esto, ahora vamos a ingeniarnos esto para ver cómo te sientes, y ha sido ella la que me ha conducido en realidad en este proceso, yo no... Ha sido como, como las dos, las dos niñas. Y los vigilantes personales, este capítulo fue gracias a justo la hermanita, estos hermanitos mayores eh, que, que sienten mucha responsabilidad por sus hermanos sin que se les haya dicho, uh, pero ellos la tienen como esa intuición, ¿no? Como de allá, del fondo, como que de una u otra manera se convierten en mamás o papás, pero, pero es por su intuición. Entonces, vigilantes personales, las personas que, que de una u otra manera son las que ayudan a las personas con discapacidad, que son los papás, que son los maestros, eh, los hermanitos, las tías, los abuelitos. La abuelita que ha sido tan importante en este proceso también es justamente la vigilante personal. Eh, entonces, es, es ese capítulo de comprensión, es ese capítulo de... Es mira, sé que, que ocurren cosas difíciles que no están dentro de nuestra comprensión. Esperanza. Yo siento que se está entrecortando, pero puede ser que solamente yo, yo lo sienta, así que las personas en el chat me van contando si soy yo la que tengo el internet medio chiflis o si también han habido de pronto interrupciones para que Caro pueda eh, también como, como rebobinar desde ahí. Yo lo que considero, Carolina, mientras nos van contando por el chat, cómo ha estado el tema de la conexión, es que es muy importante y es muy eh, rico el entender cómo diferentes personas se vuelven apoyos, ¿no es cierto? Cómo diferentes actores de la familia, de las comunidades educativas, se van volviendo apoyos. Me están diciendo en el chat, Ivana, que está súper pendiente, Ángela, Francis, que hubo una interrupción, entonces sí, tal vez, Caro, si nos puedes contar un poquito, otra vez rebobinando, creo que se cortó desde que nos estabas contando justamente lo de vigilantes personales, entonces si retomamos un poquito el tema de vigilantes personales para que eh, la, el mensaje que se cortó un momentico ya lo podamos llevar a todos. Claro que sí. Justo el capítulo de vigilantes personales es para reconocer la labor de las personas que están todo el tiempo ayudando, queriendo que las personas con discapacidad salgan adelante, eh, invirtiendo mayor parte de su tiempo, que son los papás, las abuelitas, los hermanos, los maestros, los médicos, las terapeutas, todas estas personas el capítulo les hace un reconocimiento y les dice, no están solos, somos muchos. Entonces, um, eh, este capítulo es muy bonito justo por eso, como que a uno le, le aliviana, lo aliviana justamente por eso, porque no está solo y, y todo lo que ha hecho día a día, detalle a detalle, en cuidado, en amor, en responsabilidad con estos niños o con estas personas de discapacidad, es un regalo tan grande que Dios y la vida lo habrán de, de premiar. Y, y si no, el regalo más grande es justo eso, acompañar estos procesos. Pero entonces es, es justamente ese reconocimiento. Vale, a mí me parece muy interesante, como, como te estaba contando, el hecho de empezar a reconocer las diferentes personas que justamente se vuelven apoyos, ¿no? Y que son apoyos naturales que están en la mayoría de los núcleos familiares o que son los pares, por ejemplo. En la institución educativa que desde su ejercicio empiezan a apoyar desarrollos, empiezan a jalonar esos potenciales de los estudiantes y están ahí alrededor como esa red de apoyos que se necesita tanto en los procesos y que de una u otra manera genera esos desarrollos. Creo que eso es muy importante porque el hecho de reconocer esa labor, de reconocer el ejercicio, pero sobre todo que entendamos que cualquiera lo puede hacer sin ninguna pretensión y lo puede hacer logrando también esa interrelación y ese vínculo estrecho con la persona, que es lo más importante, ¿no es cierto?, en términos del vínculo, del respeto y de esa disposición ahí de, poner a, de tener apoyos, creo que, que es vital. Hay una pregunta que hacía Ivana eh, y es, ¿para quién es el libro? Digamos que es para padres, es para docentes, es para niños. ¿Para quién es el libro, Carolina? El libro es para todas las personas, porque incluso las personas que no tienen familia con algún tipo de discapacidad, de una u otra manera, eso es la inclusión. La inclusión no, no es incluirlos a ellos, la inclusión es incluirnos a nosotros como sociedad en su vida. Entonces, la, el libro es para, para todas las personas, para niños a partir de los 3, 4 años en adelante. ¿sí? Digamos, tiene un lenguaje rico, tranquilo. Eh, un lenguaje que, que es para todas las generaciones, entonces justamente es invitando a eso a una sociedad que, que desee generar empatía ¿no? con, con las personas que tienen discapacidad. Entonces esto es como lo más importante del libro, la, es, es una invitación a la empatía y a la comprensión del otro, al amor por el otro, así yo no lo conozca, entonces justamente es para todos. De los tres en adelante. Sí. Listo. Ahora creo que es importante ir a un tema del ejercicio pedagógico, y es cómo te ha transformado a ti como maestra eh, la experiencia de vida, cómo te ha transformado a ti como maestra, todo ese ejercicio también, esa, ese diálogo, digamos, de saberes que has tenido con los, los, las personas que han sido profesores de Juanita y de Sarita también, ¿Cómo te ha transformado como docente? Y entonces a la luz de esa reflexión sobre la práctica pedagógica que tú nos pudieras contar, por favor, ¿cuáles son las diferentes recomendaciones o estrategias que nos puedes dar a los docentes para lograr algo que para mí es muy importante y es que logremos la participación y el aprendizaje de los estudiantes? Digamos, que no nos quedemos en la presencia, que no nos quedemos en, ah, bueno, el chico ya está ahí sentadito en su silla, está presente en el aula, entonces vamos bien sino que subamos un poquito más y vayamos y de verdad podamos garantizar esa participación que es tan importante y ese aprendizaje. Bueno, pues desde de mi sugerencia amorosa, desde la experiencia que tengo, es primero de, desde la parte de maestros, y sobre todo los maestros de apoyo, es como indagar un poquito más acerca de los contextos familiares y no quedarnos en la generalidad. Esto con los maestros en general, muchas veces nos llega a, a algún colegio eh, niño con cierto tipo de discapacidad y lo dejamos como, como en lo general, y, y esto puede, puede ser peligroso porque no, no estamos tomando definitivamente esa particularidad particularidad tan especial que requiere cada uno. Esto es un trabajo de filigrana, es un trabajo de detalle, es un trabajo artesanal como el café. Tenemos uno de los mejores cafés del mundo, no de gratis, porque es detallado, porque es artesanal. Pongo, pongo la, la similitud eh, porque justamente es de ese detalle. Si tenemos un déficit cognitivo en cualquiera de sus niveles, todos los niños son absolutamente diferentes y particulares y toman las variables de, de las condiciones de vida de una forma tan, tan diferente que requiere unos, um, unos apoyos y requiere unas estrategias diferentes. ¿Qué es fácil? No, es, un, es complejo. ¿Que nos requiere un esfuerzo más a todos? Sí, requiere un esfuerzo más de padres, de familia, requiere investigación requiere lectura, requiere indagar, requiere llamar, requiere buscar, requiere ir a relaciones, digamos, son esfuerzos más, pero estos esfuerzos más tienen buenos resultados. Cuando damos la milla más, se ve el resultado. Entonces, justo ahora en la institución que estoy, que tengo un equipo de trabajo eh, enviado de la divinidad, digo, digo yo, eh, se ha realizado como diferentes procesos. Iniciamos un, unos talleres con los maestros respecto al diseño universal de aprendizaje allí y justo cada maestro realizó en su área una caja de herramientas donde en la caja hay... Herramientas de diferentes temáticas, de ciencias, la de matemáticas, tenemos unos trabajos de matemáticas para 11 espectaculares, unas cosas que yo digo, ¡qué bonito! Es que los maestros tienen todo el conocimiento, son ilustres en sus áreas, simplemente es, es re, revisar esas otras estrategias para que todos los niños en la universalidad puedan adquirir estos, estos conocimientos. Pero, pero es simplemente querer, es simplemente eh, ir un, po un poquito más allá, pero es necesario. Creo que es muy importante eso que tú dices y es entender que en el ejercicio pedagógico está la respuesta. Eso que tú acabas de decir, el maestro sabe muchísimo y es cierto, los maestros han estudiado cinco años para ser docentes, han estudiado muchísimo su disciplina, la, el currículo, la didáctica de la misma y cuando efectivamente nos llega un estudiante diverso a nuestra aula, porque puede ser un estudiante con discapacidad o puede ser un estudiante que tenga también alguna otra particularidad de tipo contextual y nos llega a nuestra aula y empieza a retarnos, creo que es muy importante tener presente eso que tú acabas de decir y es en el saber pedagógico está la respuesta, digamos que no tenemos que ir por allá que el médico nos diga, o ir por allá que un neuro, neuro, neuropsiquiatra y no sé qué nos, nos dé la respuesta, porque efectivamente en nuestras aulas y desde nuestro ejercicio, desde los recursos que tú refieres, desde el pensarnos para qué estamos enseñando, reflexionar qué estamos enseñando, ¿no es cierto? Y cómo lo estamos enseñando, que son tres preguntas que por ahí nos referencia al diseño universal del aprendizaje, podemos lograr generar unas secuencias didácticas que desde nuestros saber lleguen a la mayoría de los estudiantes. Eso me parece muy importante y también entender que eh, eso que tú llamas una milla de extra o dar un poquito más pueden llamarse también ajustes razonables, ¿no es cierto? Y son los que garantizan que se dé el proceso, esos ajustes razonables y esos apoyos son un derecho de los estudiantes y son parte de nuestro ejercicio, son, son procesos que nosotros podemos llevar a cabo desde nuestro ejercicio como docente, y que definitivamente creo que otro aspecto que tú decías es el trabajo en equipo, es fundamental el trabajo sí, en equipo, sí. definitivamente no podemos lograr nada solos, ¿no es cierto?, no podemos no. lograr nada sin la interrelación con los diferentes maestros, con los coordinadores, los orientadores, los padres de familia, y las realidades específicas de... ...de los estudiantes, porque en últimas cuando logramos mapear esas realidades que tú lo dices, me encantó el hecho de, de que lo plantearas como filigrana al detalle, porque sí creo que a veces esos procesos de valoración que se hacen o los procesos de los planes individuales de ajuste razonable, como a veces tenemos tantos estudiantes o a veces estamos sumergidos en, en tantas dinámicas escolares que se vuelven más administrativas terminamos colapsados y no tenemos el tiempo o a veces el cansancio no nos deja llegar hasta esos aspectos de la filigrana que tú llamas, pero cuando lo logramos, logramos garantizar Suena efectivamente esa, esa comprensión, ¿no es cierto? Entonces, esa filigrana puede ser los intereses del estudiante, pueden ser sus gustos, pueden ser sus sueños, puede ser no solamente... Eh, el diagnóstico, porque pues el diagnóstico a veces en Colombia es muy deficitario, sino la comprensión de esas características de funcionamiento, de las barreras. Cuando nos vamos a la filigrana y entendemos muy bien con quién estamos trabajando, concuerdo contigo que se hagan los procesos de la mejor manera y creo que es un mensaje absolutamente maravilloso para quienes estamos apoyando las instituciones educativas y para quienes estamos pensándonos estos procesos de enseñanza. Por ahí vi también al profesor Guillermo Rodríguez Uribe, qué gusto, profe, tenerlo por acá, es, es profesor justamente también de, de tu alma mater, de la Universidad Distrital. Ay, qué gusto. Es, es una persona que, que, que ha enseñado también muchísimo en este proceso, me encanta, cada una de tus reflexiones creo que orientan muchísimo el proceso pedagógico. Hay una pregunta. Hay una cosa, ah, perdón. No oh, cuenta. Solo quería, si no se me olvida, <ríe> mi falla. corta memoria me falla a veces. Uh, tú, tú nombrabas el trabajo en equipo efectivamente, es, es una cortica experiencia que, que obtuve eh, justo ahora en el trabajo que estoy en el colegio y es ese trabajo en equipo de una u otra manera ha dado frutos en, en comentarle al rector como estas estrategias, como en, en tener al equipo unido, el equipo de orientación escolar... Y en algún momento, dialogando con coordinaciones y, y con el equipo de orientación escolar, nos dimos cuenta pues, que hay un, un laboratorio de química en el colegio pues, que ahorita pues, está sub, subutilizado, que le faltan algunos elementos, se ve muy frío, muy como muy grande y, y oscuro. Bueno, en algún momento nos dice el rector, bueno, ya después de, de contarles un poco, la caja de herramientas, hacer los talleres con los maestros, nos dice que podemos tomar el laboratorio de química y volverlo un laboratorio de aprendizaje para todas las áreas. Entonces esto fue una cosa bella porque todas las áreas pueden llegar allí a hacer sus experimentos, no solamente química, sino matemáticas, español, todo completamente experiencial y, y, y con la base del diseño universal de aprendizaje. Entonces nos, como que nos, nos, ha, nos abrió un panorama muy bonito y en el colegio justo pues estamos ahorita pues en la presencialidad estábamos pues desarrollando como, como estas ideas, cómo vamos a llenar este laboratorio de aprendizaje que ya no es solo un laboratorio de química sino de todas las áreas, entonces les contamos a los padres de familia muy contentos y vamos en el proceso justamente por el trabajo en equipo y lo digo con el corazón y es mis profes, no nos callemos nuestros proyectos Ustedes tienen proyectos tan bellos, unos proyectos que de verdad hay que, hay que ponerlos a andar y a veces pues por de pronto no no, no no hay como mucha interacción con coordinación o con rectoría, qué sé yo, pues como que se van quedando ahí un poco relegados y, y es también esa invitación a trabajar en equipo y a, y a contarlos. Sí, es como de verdad nos volvemos una comunidad de aprendizaje, ¿no? En no solamente una comunidad de enseñanza, sino una comunidad en la que estamos todos dispuestos a hacer el ejercicio de manera horizontal, en la que aprendemos los unos de los otros y en la que nos apoyamos los unos con los otros. Creo que eso es sumamente importante. Vamos a pasar entonces a una pregunta que habíamos programado tú y yo y es, creo que voy a cambiar el orden para cerrar con, con padres de familia y voy a cambiar el orden y es, yo siento que siendo docentes de apoyo, ¿no es cierto? Y voy a hablar ahí sí específicamente de los que hacemos apoyo pedagógico, a veces nos cuesta generar esos procesos de articulación con los padres de familia. Y acá hay una docente de apoyo y una madre de familia, justo eh, ahí en la pantalla conmigo. Y yo creo que, claro, muchos, muchos de esos procesos se deben a que el tiempo es insuficiente para que de verdad nos sentemos y trabajemos juntos y generemos esa mancuerna en los procesos. Tú como madre de una chica con discapacidad que has estado en todos esos procesos, ¿qué recomendaciones me darías a mí como docente de apoyo? ¿Qué cosas de pronto han faltado en el ejercicio eh, que tú quisieras de pronto decir, venga, o sea, estas tres cosas son fundamentales y usted centres en estas tres porque para nosotros como padre de familia es importante, creo que este ejercicio es un ejercicio de aprendizaje y es un ejercicio de aprendizaje bidireccional, y para nosotros como docentes de apoyo sería muy importante también saber un poquito más porque, y poder robustecer un poco esas estrategias de acompañamiento a padres de familia, entonces la pregunta, tal como la habíamos planteado, es que se nos pasa de lado a los docentes de apoyo respecto a las realidades familiares. Bueno. Voy a contarlo desde mi experiencia. Um, yo de una u otra manera con la docente de apoyo de Juanita, eh, ella se convirtió como en mi confesora, por decirlo así. Entonces yo iba a una cita con Juana y yo la le, le llamaba, o le enviaba el correo, mira, nos fue así en la cita, tal cosa, y ella me decía, ay, entiendo, sí, pues Juana detuvo el proceso, ¿cierto?, ¿Se nos re retrocedió? Yo le dije, sí, retrocedió, listo, no importa, vamos a, re a retomar los aprendizajes. vamos a Entonces, ella se convirtió en esa confesora eh, pedagógica que, que nos ayudó muchísimo, pero si no hay comunicación, eh, es difícil pero no imposible. Entonces, me parece imprescindible la comunicación, nos comunicamos por celular, por, por cualquier medio. Eh, y estuvo muy al tanto y, y le fue muy bien, gracias a Dios, y logró avanzar, avanzó, ¿sí? Porque a veces, a veces no, a veces el aprendizaje se estanca. Es difícil decirlo, pero, pero ocurre. Y a veces va un poco a otro ritmo, a veces retrocede. Entonces, bueno, esa es la dinámica, ¿no? Es, es lograr comprender y concientizarnos de la dinámica y hacerlo con tranquilidad y armonía. Así es. No nos preocupemos, como que. Se, re, se detuvo y retrocedió ok, retomemos desde donde, donde retrocedió ya, eso por un lado pero cuando no tenemos el diagnóstico y cuando, cuando nuestros niños no están con una docente de apoyo mmm, ahí nos toca acudir a la intuición nuestra como maestros y es, y, y es lo que una u otra manera hablamos con los profes del colegio porque ellas se preocupan mucho, por supuesto, y dicen, es que el niño no tiene diagnóstico, ¿ahora qué hacemos? Entonces, pues les decimos con el equipo justamente eh, que, cuáles son las dificultades del niño o, o cuál es esa limitación que, que has notado, ¿no? Siento que, que las, las combinaciones aún todavía no, no las logra eh, revisar, no las logra como contextualizar, ¿no? no le gusta escribir o no, bueno, X o Y, cosa. Entonces nos toca tomar de ahí, de ese punto de la situación, y atiendas y con amor y con paciencia continuar. Pero no podemos esperar a los papás que vayan a hacer el diagnóstico, por supuesto hay que sugerirlo y es, es un deber institucional, pero no, si no ocurre no, no podemos dejar al niño solo, porque nos necesita porque se evidencia que tiene que tienen unas particularidades y, y que hay que, por supuesto, ayudarlo, potenciarlo, nosotros ingeniarnos de alguna manera, como ese es el trabajo bello de los docentes, ese es el trabajo de amor, que son, son padres y madres de familia también de muchos niños, y muchos, por supuesto, pues se cargan y dicen, es que tengo 35 en aula, tengo 40, tienen toda la razón, es complejo, pero, pero justo al que al que le dan más, se le pide más, justo porque, por su gran corazón, ¿no? Y por, por su pasión. Entonces, eso, eso les puedo decir. Eso me parece súper importante, el tema de la comunicación, que jamás se nos corte ese lazo de la comunicación que hay y que podamos potenciar la comunicación permanente entre los padres de familia. Se acaba de conectar Jaira Sánchez Camargo, cara ¡Ay, qué dicha, ver, rector! El es el <ríe> querido. posible, justamente, Esta conexión. este espacio, así que nos conectó a nosotras dos y de ahí surgió la posibilidad de hacer este, este Facebook Live juntos, así que te agradecemos muchísimo, Jairo, y saludos desde acá, muchísimas gracias por hacer esto posible, y continúo entonces con la idea, y es la comunicación, lo que tú nos planteabas en ese proceso de mancorna que debemos hacer con los docentes de apoyo con los padres de familia y es que jamás se rompa el lazo comunicativo que hay allí. Otro aspecto que me parece importante resaltar y a volver a considerar y a volver a reflexionar es eso que tú nos planteas hacer y es el diagnóstico y también lo dice el decreto 1421, el diagnóstico no es un requisito que excluya del sistema educativo. O sea, si yo no tengo diagnóstico, no significa que yo no puedo hacer PIA, ¿no es cierto? Si yo no tengo un diagnóstico, no significa que yo no puedo hacer apoyos ni ajustes razonables, sino que justamente puedo generar otro tipo de estrategias que me permitan conocer al estudiante. Y vuelves tú a darnos ahí estrategias y es cómo conocemos al estudiante porque desde ese conocimiento, retomando tus palabras de momentos anteriores, desde la filigrana de lo que puede estar pasando con el estudiante desde esa comprensión familiar de sus características de funcionamiento, de lo que pasa en los escenarios, es ahí donde en realidad surgen los apoyos y los ajustes razonables. Por supuesto, concuerdo contigo en que el diagnóstico nos apoya y nos apoya para dar inicio a la ruta y es importante tenerlo. Pero en aquellos escenarios en los que definitivamente ha sido muy complejo o en este momento no lo hemos logrado, pero ya los siguientes tres meses lo vamos a lograr. Es importante que no nos esperemos esos tres meses, ¿no es cierto? Sino que empecemos a reconocer a ese estudiante desde todas sus particularidades, a conocerlo como a todos nuestros estudiantes de una manera muy profunda para poder poner a disposición de él estos apoyos. Vamos a ir entonces... Con la última pregunta y como es la última pregunta les voy recordando a las personas que, que han estado conectadas y que siguen conectadas con nosotros que nos apoyen dejando todas las preguntas que tengan en eh, los comentarios de tal manera que cuando Carolina nos apoye respondiendo a esta última pregunta, podamos empezar a leer las preguntas de las personas, saludos, hay un montón y agradecemos muchísimo esos saludos, esos ánimos también que le dan a Carolina para que continúe con el libro por esas felicitaciones, por la estrategia tan maravillosa que está haciendo y saludos también hay de muchos lugares, saludos a las personas que nos están viendo desde Guatemala, las personas que se conectaron desde Nueva York, desde Perú, desde Bolivia, muchísimas gracias por estar ahí conectados y por supuesto a todas las personas que nos ven desde Colombia, desde Pereira desde el norte de Santander, yo creo que son dos territorios que siempre están ahí super juiciosos, entonces les voy recomendando que vayan dejando las preguntas, los comentarios todo lo que quieran que le damos para ir cerrando el Facebook Live mientras Carolina nos apoya con la última pregunta que habíamos planteado y es qué recomendaciones les darías a los padres de familia de estudiantes con discapacidad para apoyar esos procesos educativos, porque creo que en tu experiencia profesional ha sido muy importante el pensarte como apoyo del docente, tal vez porque eres maestra también y entonces eso también te permite comprender lo que implica estar parado en una aula dinamizando el proceso de aprendizaje de varios estudiantes y te has pensado como un apoyo. Creo que es importante a la luz de esa experiencia que tú tienes que nos apoyes por favor con recomendaciones para los padres de familia de estudiantes con discapacidad en esos procesos de apoyo a los escenarios educativos y a las dinámicas escolares? Bueno, eh, primero, pues decirles desde mi corazón que, que no haya miedo, que, que se despojen del miedo. Uh, entiendo justamente los pensamientos hacia futuro, quizá que, que nos preguntemos como padres de familia, ¿y ¿qué va a ser mi hijo cuando crezca y qué va a pasar? Y y la sociedad, y se le van a ir encima, etcétera, son, son muchos miedos, muchos prejuicios, muchos, muchos temores y frustraciones, hay que dejarlos de lado. Cuando dejemos de lado, ah bueno, porque cuando estamos con, con esa carga, llegamos a las instituciones muy nerviosos, y ponemos nerviosos a los docentes, y ponemos nerviosos a los docentes de apoyo, y a los rectores, y a todo el mundo. Entonces, quitémonos del miedo, es mi invitación, y, y cuando ya logremos hacerlo, Um, buscar las estrategias inventarnos lo que sea en algún momento yo por ejemplo eh, en la casa como, como les contaba hace, hace un ratico, empecé a marcar las cosas con letreros mesa, silla eh, pared closet, ropa, todo cada cosita y yo le tenía el letrero a todo para que de pronto yo como estaba indagando el tema del reconocimiento ya un poco más gráfico eh, por allí se lo dejé varios varios días y luego empecé a como a indagar nuevas cosas, luego ya como que se, se empezaron a caer los letreritos y yo dije, ay, ve, este se cayó este letrerito que dirá, ah, sí, ya, entonces yo dije, sí, sí, lo reconoció, así así haya tenido como, como esa imagen gráfica en su cabecita, y dije, bien, entonces esos pequeños ogros en casa, son, uy, lo, lo llenan a uno mucho, lo motivan a continuar y, y generar todas las estrategias posibles. No nos dé miedo las TIC, justamente en este momento tan, tan complejo de la humanidad que son tan necesarias ahora hoy día y que por eso también nos, nos conectamos. Um, hay unas estrategias interesantes desde unas aplicaciones justo que, que nos ayudan, que nos apoyan en el tema de la comprensión lectora, de los fonemas, de los fonemas, del grafema, eh, entonces como que buscar las estrategias por todo lado. No nos quedemos allí, por supuesto es un apoyo y es una herramienta, pero, pero no es bueno que, que esté tan constante porque eso hace que se distraiga al niño de otros procesos que son importantes, que los palpe, que los haga, que los viva, que los sienta, entonces yo lo que, lo que le digo a los padres de familia es quitamos miedo, generemos estrategias, incluso lleguemos al colegio con propuestas, lleguemos al colegio, bueno, esto, y cuando uno llega como padre o madre de familia a un colegio dando las propuestas, cambia la perspectiva, los profes como que están a gusto, entonces como que es una cadena, justo el libro habla de eso, de lo que tú haces eh, en la vida se convierte en una cadena, entonces si, si tú vas con amabilidad, con amor, con... Con, con tranquilidad y armonía, todo empieza a movilizarse, incluso para tu hijo, tu hija. Entonces, esto es lo que les puedo decir desde mi experiencia. Genial. Esa disposición de construir juntos, que finalmente termina cayendo los caminos hacia la, hacia la verdadera inclusión, que, que es lo que estamos buscando. Entonces, voy a empezar a leer los comentarios. Bueno, nos saludaba Lilia, uy, desde, desde Nueva York. Dice Olegario Ordóñez Díaz, ¡Ay! y para la autora de La Maestra Amarilla, Carolina Patiño, eh, Esperanza Franco, felicitaciones Carolina, te deseamos muchos éxitos con es la obra cría. de La Maestra Amarilla, eh, bueno, para quien iba dirigido que ya nos apoyaste con esa respuesta. ¿Las cajas de herramientas las realizas para cada grado o le vas aumentando o retirando material cada año? Un poco ¿Cómo funcionan las cajas de herramientas? Nos preguntan desde Breida. Las cajas de herramientas es para las temáticas, ¿sí? Entonces, efectivamente por grados, de, dependiendo de los DBA, entonces las usamos para las temáticas. Como yo um, genero una estrategia para dar a conocer la temática. Por lo general, digamos, recién cuando salimos o iniciamos la pandemia, justamente, eh, algunos profes ya estaban como eh, con la experiencia de sus cajas de herramientas en el colegio donde trabajo y, y una de esas estrategias, por ejemplo, era para los niños de 11. Allí tenemos un estudiante con discapacidad y, y eh, entonces como el maestro generaba de una, una temática un ejercicio con la caja de herramientas, una estrategia diferente. Entonces es para cada temática. que Creo que eso es muy importante porque en muchos escenarios lo que ha pasado es que eh, hacen la dotación de mucho material. Entonces enviamos mucho material al azar y resulta que eso que tú nos dices es muy importante reconocerlo porque es que cada uno de los procesos de material que nosotros ponemos a disposición tienen una intencionalidad pedagógica marcada en función del tema, del nivel y del objetivo de aprendizaje, es decir, el material por el material en sí mismo no tiene sentido, lo que tiene sentido en el material es la intencionalidad con la que nosotros lo utilizamos y ese objetivo de aprendizaje que perseguimos. Y esa es una precisión pedagógica y didáctica que creo que, que es vital dejar ahí en, en el tintero. Ahí hay un comentario sobre Ediciones Cátedra Pedagógica que dice: Felicitaciones por la excelente entrevista. Eh, nos saluda también Nubia Estela Prieto, que es una madre de familia también, una persona con discapacidad, con autismo. Tengo entendido. Gracias por estos espacios. Y dice: Sin duda, lo mejor es trabajar en equipo, docentes y familia. Definitivamente. Creo que ese es uno de los grandes mensajes. El trabajo en equipo de docentes y familia, docentes de apoyo y familias, de docentes de apoyo y docentes de aula, es uno de los grandes mensajes y una de las grandes lecciones de este Facebook Live, y es que definitivamente solos no podemos. Eh, dice Marta Patricia Rodríguez Álvarez, es un libro que debemos incluir en cada biblioteca, la pregunta de ahora: Entonces, ¿cómo y cuándo lo podemos adquirir? Bueno, eh, esta semana el libro ya está ahí, y ahí está. Ah, saludo a todas las personas que con amor nos están acompañando y dando de su tiempo. Muchas gracias eh, a nuestro director editorial Ediciones Cátedra Pedagógica, que está allí, Olegario. Eh, justo esta semana está ya en la Feria del Libro. Eh, ahí pueden buscar por el link de Ediciones Cátedra Pedagógica o pueden buscar... Efectivamente, por correo la página de, de Cátedra Pedagógica y desde allí ya, ya se puede adquirir. Listo, desde ahí lo podemos entonces adquirir. Te, ma te manda también Verónica Castañeda, excelente, dice gracias y éxitos. Ella también es, es una madre cuidadora, saludos, Vero, gracias por, por estar acompañándonos. Caro, yo te agradezco muchísimo el habernos acompañado en este Facebook Live, el movilizar tantas reflexiones desde la experiencia que sin duda alguna están puestas a disposición de las comunidades educativas. Ha sido un gusto conocerte, poder conversar contigo. Esa disposición de que, te, que tenías de hablar abiertamente con nosotros frente al ejercicio pedagógico desde tus experiencias como madre, creo que eso es lo que nos hace también crecer, y poder estar transformándonos permanentemente en el ejercicio. Dice Luz Estela Vázquez, una, una persona que pregunta desde Santa Marta, ¿qué hacer para sensibilizar a los docentes que no quieren preparar actividades para mi hijo? Por ejemplo, ¿lo dejan dormir en clase? Sí, es difícil. Mira, eh, esto es una concientización. Si nosotros, lo que dije hace un momento, como padres de familia, hayamos llegado, pues, con diferentes actitudes, etcétera, y no nos paran bolas. Entonces, quizá de debemos ir por otro camino. Entonces, y es desde, desde la estrategia, desde la amabilidad, desde um, eh, lo que yo hago en casa, mostrarlo, pedir citas, no cansarnos. Esto es un proceso que, que de verdad no nos permite cansarnos, sino ir más allá, nos hace más fuertes, nos hace unos seres humanos fuertes, nos hace unos seres humanos resilientes, nos o sea, hace unos seres humanos con mucho amor y con muchas ganas y esto cuando se proyecta en los escenarios eh, educativos o sociales eh, seguro tiene resultado entonces yo lo que la invito si sí es difícil eh, es difícil y, y conozco esto porque a Juanita también le pasó de una u otra manera quedaba en la, en la esquinita del salón llorando y se acurrucaba entonces eh, entiendo entiendo mucho pero fue justamente eso Yendo, golpeando, mire, pasa esto, aquí tienen el diagnóstico, por favor, mire, revisemos tal cosa, tal otra, yo estoy en casa, ¿qué hacemos? Como que es una invitación a respirar y continuar y continuar, no desfallecer, no desfallecer, esto nos va a hacer más fuertes, más grandes como seres humanos, porque es lo que le estamos dejando a ellos, entonces seguro va a tener un excelente resultado. Y también para nosotros como maestros, y es que definitivamente quien más conoce a los estudiantes, en la mayoría de los casos, por no decir que en un 100% de ellos, son los padres de familia. Entonces, hay que indagar con los padres de familia finalmente cuáles son los intereses, cuáles son los gustos, pero cuáles son las estrategias que funcionan para determinados temas para poder incorporarlo. Entonces, muy seguramente Luz Estela, allí en Santa Marta, hay que tratar de aliarse con algún actor sí. de la comunidad educativa, algún actor al interior de la comunidad, puede ser el docente de apoyo, si no lo hay, el docente orientador, si no lo hay, alguno de los docentes, hay rectores que siempre están ahí pendientes del tema, y con ellos empezar también a esas iniciativas, esas cosas que tú sabes que funcionan con tu hijo, poder ponerlas a disposición, porque a veces eh, nosotros creemos que sabe más el profesor, porque es profesor, o sabe más... Eh, el docente de apoyo porque es el experto en el tema, pero lo que saben los padres de familia es infinitamente valioso y cuando uno logra ponerlo a disposición del proceso pedagógico en el aula, logra unas transformaciones increíbles. ¿Hay alguna cosita? Ah, eh, sí, es que poco justo con la neuropediatra, que bueno, en, en la cita que ahora es virtual, me, me decía, bueno, ¿y cómo es el proceso pedagógico? Bueno, yo le, yo le comentaba... Y me decía, yo no sé qué decirle a los padres de familia, porque yo le mostré las paredes justo del estudio que están llenas de letreros, llenas de, de combinaciones, de símbolos, de sílabas. Entonces ella me decía, ¿cómo? A mí, los padres de familia me dicen que cómo hacen pedagógicamente con los niños, pero es que yo soy médico. Yo, yo no, no soy pedagoga. Entonces, me debe estar por ahí esa Andrea. Eh, me, me replanteé muchas cosas y me cuestioné, dije, claro, o sea, nosotros, nuestros mediadores, justamente, también son nuestros docentes de apoyo, es el mediador entre, entre el médico, entre la medicina y el pedagogo, entonces, tomarnos de la mano muy, muy fuertemente como lo estás diciendo. Genial, muy bonito eso de ser mediadores, es que es vital para el ejercicio. Gloria Aristizábal dice, primero felicitar a Carolina por su empoderamiento, y dos, una de las cosas claves es realizar una valoración inicial para identificar las habilidades y no estigmatizar las debilidades. Mónica Alexandra Cortés Áviles, de Aslan, Colombia, que un saludo, Moni, de verdad, un gusto tenerte en este Facebook Live. Dice, felicidades por el trabajo, seguro es nuestro deber de madres transformar entornos y construir, Efectivamente, gracias por el comentario. Y nos preguntan, Marta Patricia Rodríguez, ¿cuándo es la próxima actividad y cómo hacemos para participar e invitar? Bueno, la próxima, el próximo encuentro que vamos a tener es mediante Instagram Live. Va a ser el 4 de junio a las 4 de la tarde, como siempre. Con Adriana Pardo, que es una mujer que ha trabajado durante muchos años en Mosquera frente a los procesos de educación inclusiva, orientándolos al interior de una institución educativa. Ha estado allí firme apoyándolo, entonces vamos a estar explorando un poco cómo han sido los procesos y qué estrategias podemos poner a disposición para que los padres de familia puedan facilitar estos procesos en casa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Te dejo entonces Carolina para que nos apoyes con el mensaje final para ir cerrando este Facebook Live. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando nuevamente. Este es un espacio para ustedes, esto es hecho con amor, hecho desde, desde el esfuerzo, desde el sacrificio, todos los procesos que, que aquí se han hablado y que justo de una u otra manera son proyectados en el libro, allí, como, como esa, esa condensación, y, y es para ustedes, entonces... El, el gran mensaje es no desfallecer ante los procesos, sino continuar, buscar estrategias desde casa, justamente, eh, documentarnos mucho, eh, eh, llevar esa información a los profes también es, es, es bueno. Eh, los profes pues también tienen mucha información, pero de repente eh, hacer esa simbiosis puede funcionar y, y agradecerles, de verdad, muchas gracias, no desfallezcamos ante estos procesos y, y no, continuemos muchísimas gracias Carolina por, por habernos acompañado a las personas que estuvieron conectadas y a las que vean este video después por YouTube o por este mismo enlace de Facebook, muchas gracias por acompañarnos nos vemos el día jueves entonces en el Instagram Live con Adriana Pardo y Sandra Bejarano quien va a estar acompañándoles desde Corporación de Caminos y conmigo nos volvemos a ver entonces el siguiente eh, jueves también 11 de junio mediante el Instagram Live de Biblioteca Azul con Maduricio Molano, que justamente también es una iniciativa para difundir material y estrategias que han funcionado en los diferentes contextos. Carolina, te mando un abrazo gigante, muchas gracias por estarnos acompañando. A ustedes, gente de colores, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter como Somos Teje Caminos. Que estén muy bien, que tengan buena tarde y feliz semana. Muchas gracias, Dios les bendiga, gracias. Hasta luego.